Hola, otra vez, otra semana más con otro mensaje maravilloso. Y este mensaje, eh, Dios nos está diciendo, y tomé, muchos, tomé unos apuntes que, nos, que Dios nos invita a que, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades que tengamos, no nos sentamos derrotados, no nos sentamos sin fuerzas. Dios nos invita a que, eh, en estos apuntes, nos dice que a no estar solo a que siempre, si siempre estemos en su compañía, no nos sentamos desamparados y algo que el Señor nos dice que Él siempre estará, eh, ha estado y siempre nos va a acompañar en, en esos momentos de aflicción, en esos momentos que sintamos que ya no podemos más o como decimos colegialmente o vulgarmente, queremos botar la toalla. Eh, mira que el Señor nos lleva a la palabra y vamos a ir ese salmo, un salmo que el salmista nos... nos nos comparte eh, en el Salmo 40, 17, lo que escribió el salmista, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes. Mira con lo que nos dice la palabra en este hermoso Salmo, aunque afligido yo y necesitado. Muchas veces estamos afligidos, muchas veces estamos necesitados, muchas veces estamos diciendo, Señor, ya no puedo más, Señor, ¿por qué está pasando esto, amado Señor? ¿Por qué en esta semana eh, he tenido tantos problemas? ¿Por qué lo que llevo el año... Han pasado estas cosas, Jehová pensará en mí, Jehová siempre está pensando en mí. Todo lo hace de una, una, de una perfección maravillosa. También mi ayuda y mi libertador eres tú. Él es nuestro libertador, Él es nuestra ayuda. Él, sin Él no podemos hacer nada. Y algo maravilloso que es este salvo, Dios mío, no tardes porque Él nunca va a tardar. Él nunca va a tardar para ayudarnos. Y algo maravilloso que el Señor nos lleva también a 2 Timoteo 1.7. Que nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No luches con un enemigo que ya fue derrotado. Él ya fue derrotado a ese enemigo, el adversario. Dios te ha dado la, la victoria. Dios te ha dado muchas puertas abiertas. Pero muchas veces se te cierran por tus decisiones, por nuestras decisiones. Algo maravilloso que el Señor dice, no temamos quién estará con nosotros. Y algo que he tomado en esos hermosos apuntes que nos dice, no dejes que, que ese enemigo convierta ese corazón, esa mente, en pensamientos eh, obscenos, en pensamientos que no son de Dios. Y también eh, el Señor recuerda que en esta palabra, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, nosotros no somos cobardes. Los hijos de Dios no somos cobardes. Los hijos de Dios somos más que vencedores. Cuando tú te vistes de esa armadura de Efesios, eh, según Efesios, esa, ese yelmo, esa coraza, esa, eh, ese escudo, esa espada del Espíritu, esas sandalias del Evangelio. Eh, mis hermanos, el poder de Dios se mueve. Siempre se va a mover si tú tienes esa comunión con Él, si tú tienes ese compromiso con el Señor, recuerda, pase lo que pase, el Señor siempre está, estará y va a estar con, con cada uno de nosotros. Y el Señor también nos lleva en Lucas 10, 19 y nos dice, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Si ese compromiso está ahí con, eh, con el Señor, si ese compromiso de esa fidelidad, de esa comunión, como está tu corazón, ya lo hemos hablado, recuerda que el Señor nos ha dado la potestad de hollar serpientes y escorpiones. No sé cuál será esa serpiente, no sé cuál será ese escorpión, y sobre todo la fuerza del enemigo. El Señor nos ha dado esa potestad. Recuerda que el Señor quiere lo mejor para nosotros mismos hermanos, algo maravilloso que en esos apuntes que he tomado, eh, los que pelean contra los hijos de Dios, que buscan? La destrucción, no algo muy importante, no devuelvas mal por mal, deja que Dios se encargue de, como yo lo digo, de ese problemita, deja que Dios se encargue, tú no hagas nada, deja que... Dios se encarque de cada uno de ellos, de que aquellos que quieren la destrucción de los hijos, esperan el tiempo de Dios, esperan ese tiempo. Y mira que el Señor, ya para terminar, en Isaías 41, 11, 12, nos dice, He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contienen contigo. Así mira, así que con los hijos de Dios, el que quiera hacerte daño, va a pasar todo esto. Y en el versículo número 12, buscarán a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra. Aquellos que quieren la destrucción de los hijos de Dios, o buscan problemas, o buscan destruirte, o buscan avergonzarte... Lee esa palabra, Isaías 41, 11, 12. No le desees mal a tus enemigos, no le desees mal a aquel que de pronto te ofendió. Ora por él, ora por ella, que Dios se va a encargar de cada uno de ellos. Recuerda, los que se irán y hacen guerra con los hijos de Dios, serán avergonzados, serán confundidos, serán como nada. Perecerán, no serán hallados. Tu tribulación, recuerda, terminará. Y agárrate de Dios, confía en Dios, que la victoria Él te la ha dado. Recuerda, seguirnos en las redes sociales, siempre dale esa gloria y la honra al Señor. Y en las redes sociales, ahora están en los retos, hay un reto para ti. Ese reto es orar por tu enemigo, orar por aquellos que realmente te han ofendido. Ora por ellos. Y que el Señor ponga mucho amor en vuestros corazones. Nos veremos en un próximo video, en una próxima palabra. Bendiciones. Y que Dios los continúe bendiciendo.